Bueno, y como estos idiotas no me dejaron grabar el inicio tranquilo, pues ahora lo grabo en postproducción Bueno gente, ¿qué tal estamos? Soy Mantra Y chicos, sean bienvenidos a este nuevo videazo En el que nos encontramos jugando Ebay Con mis amigos, mi amig algunos de Gameran, y una amiga extra Estamos con Andrew Max Con Nariz Gotiles Con el Al goti o con el negro, un juego ese que no sirve para nada Y con Mapache y también una random que salió en la alcantarilla, pero también es una amiga más Que es la... ¿Qué hiciste ahí? La z y ya está ¿Dónde está? Silve ¡Oh! ¡Ah! ay ¡Aaah! Ay, sí. ¡Aaah! Ese man salió y no lo mataron ¡Hola, güey, mam. la No, es que me está persiguiendo Ay, me morí. Ay, GG's. Man tan inteligente que es mantra 34. Para la próxima pongo minas. Sí. O sea, Va a poner minas. Va a minar esta mierda. Ay, o sea, una, sí, ay es gotil, Ya se murió. Gothi, te también. moriste ya. Man tan tonto. No duro. No, ¿cuánto, ¿Cuánto dura algo en este juego? Tan, tan solo 7 minutos No durarán ni 5 segundos Solo 7 minutos <risa> Tan solo, tan solo ¡uy Yo me Revivirme Es como... ¡está como perra Ahora es maldita ¡Eso no sirve! ¡Ah! ¡Me salió al frente! ¡Me salió al frente! ¿Qué pasa si nos caemos? Nada, ¿no? ¿no? ¡Ah, no! Hacemos daño, no! Hacemos daño si nos caemos en el, en el agua ¿En serio? Sí, sos. Ah, perdón. Pues, Obvio. No. Me quedas, esa de la vida. Se iba a aparecer el monstruo. ¿Dónde? Ahí, ¿Dónde está la caravera? Con Cangrejo y Mister Increíble Perturbado. ¡Oh, my God, ¿Viene Mister! Mi? ¡Venid por mí! ¡Nosotros! ¡Oh, my God, Mister! Mi, mi, ¿Qué encontré? ¿Qué grito así? Ese grito... ¡Ay, ¿cómo que no! Pelada, el celo, ¿Bray bray bray bray bray bray ¡Parkour, parkour hinchado! dime que viene Mister Increíble! <ríe> ¡Mr. <Mister> Increíble! <ríe> ¿Aquí con ¡Esto pasó un tremendo salto! cagrego, cagrego, cagrego! cagrego! Zeta, <risa> Zeta, Zeta, Zeta, chavales. 77 JH, muchachos, no H.. muchachos, no lo olviden. Aquí con mi amigo LTSH. 77 JH, muchachos, no lo olviden. 77 JH, bendición. 77 JH, le metiste con bendición, ve be. ¿Me más puedo meter por aquí? Qué vergüenza. Los oh, y ya estamos durmiendo. Eh, ya aparecieron, ya aparecieron, ya aparecieron, corre, ¡Ah! chivo, corre. ¡Ah! <ríe> Marica no me dejaba moverme. Epa, <risa> ya me va mejor. ¡Ahora sí. Es el, el gato triste y la roca, pues. Pasen pacaron a qué chimba. Y todo por andar durmiendo con mantra 34. <risa> Mira. Ahora sí, sería. Mira, amigo, amigo, se tardó ¿Qué? media hora en saber cómo revivirme. Mentiras. Yo voy a una rara. ¿no? Arisgótiles, hola Arisgótiles, otra detrás tuya. Ajá, ja, ja, y la mataron, que estúpido Qué, Qué estúpido madre. se parece a Andrade. Qué estúpido se parece a la mamá de Osorio. Ay, se me olvidó De. Ay, ¿cómo se llama? Ve, se me olvidó el eh, rolo, es para para hacer, poquito, ¿Quién oye? es ese random? ¿Qué? Se parece a Osorio ¿Quién está ese Osorio. corre! ¡Corre! Corran, corran, corran, corran. Corran, corran, corran, corran, por dónde, cacurro? Por donde sea <risa> <risa> Para donde sea Ah, Lora, que uh, se me parece a el fanboy este negro de Red Room <risa> Ah, sí, sí! <risa> Parte esta no tiene salida Mantra X, Osorio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 vamos al último Ipador, Colombia una, una más hipadores Mataron yendo oh. a la tienda mataron. Bueno, Colombia, sí. me mataron Un día normal en <risa> un, día, un día normal en Colombia <risa> Un día normal en Colombia en Iba vivana. directo para la tienda y lo mataron Lo mataron a la tienda <risa> Lo mandaron por pan Y lo hicieron dona puta yo viene aquí argoti este. argoti ay ah, estoy un bruto corre corre ¿Vos? el de 3 se llama el de seguimos en el centro comercial yo creo que estoy detrás de Osorio ay yo ah, me sí, sí, por, sí, por sí, la sí. ventana argoti murió otra vez okay. corre corre corre corre corre corre corre no argoti pana y lo al sí. frente, ¡Qué pecado no sé ni, dónde estoy ni por dónde estoy cogiendo Argotino puso pared ah, yo voy saliendo Argotino se puso pared Ay, es el de Team Fortress 2 ah, Me voy a salir y ya, voy, ya me voy uniendo a 3-2 ah, Listo él o sea, se me une Y ustedes dos a sodio Sí, sí, sí Yo también porque ya, ya me mataron Entonces me uniste, uniste Lo Ahorita yo seguimos vivos, los únicos admins de este servidor yo sigo te sigo, Lora. Ese Está suyo, Lora. <risa> Ay, no, cachorro. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Me mataron, Marica. Arisgoti, ¿les puedes unirte? ¿no es un. Hola, no Lora, un... ¿cómo estás? Sigo vivo. I need a hero. Hola, Lora. Ay, Finn Sandin. ¡Corre, Lora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Run! ¡Run! ¡Para allá! ¡No, tonto! Ay, me, me, ¡Me vio, me vio! ¡Ah! ¡Todo tontito! ¡Te está siguiendo, y te está siguiendo! Corre, ¡Corre, corre! Ah. ¡Roblox! Cuero. ¡Ay, grito de Lora! No, <risa> ¡Mataron a Lora! <risa> ¡Lo veo ahí todo tieso! ¡Lo veo ahí todo tieso, marica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me apareció al frente el man! ¡Bee! ¡Eh, ¡Te mataron! ¡No! ¿Ya suenaron a Dors. ¡Sí! ah, pues vámonos saliendo, Andrade. Lola, yo Lola, te estoy cargando, literalmente. Ay, tan bello, gracias. Tan considerado. Siempre, malito. Que te quieto, tonto. Tantazo, Osorio. Ay, vamos. tu Yo es muy bueno, malo. Bueno, mano. ya no salimos, ¿no? Ya no salimos. Sí, o sí, una ya uh, a mí. Por...